Bienvenido de nuevo a este curso fundamental de microeconomía, que se encuadra dentro de la plataforma Miriada X, en esta iniciativa que han desarrollado las universidades de latinoamericanas, junto con eh, la ayuda de Telefónica, de UNIVERSIA, de, de la Fundación USEF, relacionada con la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Eh, como sabéis, son cursos gratuitos, masivos, tan masivos como que sois bastantes, más de mil personas las que os habéis inscrito a este curso. No sé la cifra final porque hasta el último momento seguís inscribiendo, probablemente lleguéis a los dos no, mil, lo desconozco de momento. Eh, son, como digo, son online, masivos, totalmente gratuitos. Eh, y, eh, todos y cada uno de los módulos que os he preparado para este curso vais a tener explicaciones mías en pizarra y un material, un soporte eh, en formato PDF que os va a proporcionar tanto las explicaciones que yo voy a dar como algunas posibles extensiones de, de algunos apartados eh, eh, por limitaciones obvias no puedo eh, grabar tantos vídeos las tenéis ahí, y también en casi todos los módulos tenéis ejercicios numéricos. Esos ejercicios numéricos, dado que yo no los explico aquí, no se os van a preguntar en el test que tenéis al final de cada módulo. Sabéis que tenéis un test al final de cada módulo y al final del curso un test global. Esos ejercicios, como os decía, no se os van a preguntar ahí, pero os pueden servir para que os ejercitéis vosotros en entender cuál es vuestro dominio de la materia, porque muchas veces, eh, a través de los ejercicios se entienden mejor conceptos que te han sido explicados en Pizarra. Como os decía, tenéis un test al final de cada, de cada módulo y un test final. El test del final de cada módulo te va dando, en el caso de que respondas una pregunta de manera errónea, te va dando la la explicación de por qué ha sido así, de tal forma que volviendo a examinarte puedas hacerlo correctamente. Es decir, que el objetivo aquí de estos tests no es el de suspender a nadie. Estos cursos eh, están de, destinados a personas que tengan interés por aprender algo de un determinado tema. Por consiguiente, puedes repetir el test hasta que apruebes. No hay mayor dificultad porque el objetivo es transmitir el conocimiento, no el de evaluar y suspender a las personas. Eh, por ese lado, por tanto, no debéis tener problemas. Eh, no quiero que se me olvide el recomendaros que rellenéis un poco vuestro perfil. El perfil que habéis tenido, lo podéis, eh, que habéis rellenado para inscribiros en el curso, lo podéis editar y añadir algún algún dato adicional, fotografía y demás, es conveniente, no es obligatorio, pero sí que es muy importante que pongáis bien, que reviséis que habéis puesto bien vuestro nombre, vuestros apellidos, puesto que al final del módulo, quienes lo superéis, espero que seáis los dos que estéis inscritos en el curso, eh, recibiréis por parte de Miriada X una, una certificación de haber hecho el curso y si habéis puesto el nombre con el ratas, pues vais a recibirlo de manera, pues lógicamente, mal, errónea, ¿de acuerdo? Bueno, pues os animo a que hagáis eso en estos poquitos días, ya habéis visto la planificación cuando empieza y acaba cada módulo, este es módulo cero, como es meramente introductorio, darle la bienvenida, ya habéis visto que, de qué módulos consta en la presentación que en su día os colgué y demás, pues, un poquito el día los que tiene destinado a eso, a que acabéis de inscribirse de los últimos, a que actualicéis vuestro perfil y que conozcáis eso, que tendréis vuestro material gráfico, vuestro material en forma de vídeo, vuestro material eh, que veréis que está muy elaborado en formato PDF. Eh, Hay una cuestión adicional y es el eh, test que tenéis que hacer en este primer módulo. Obviamente no ha habido contenidos que os hayan proporcionado todavía, empiezan en el módulo 1, por consiguiente eh, no se os va a evaluar de nada que eso os haya dado. Este módulo 0 tiene unas preguntas que son eh, simplemente para evaluar el nivel medio que tenéis eh, de conocimientos antes de empezar eh, a estudiar el curso. No tiene, por tanto, ninguna relevancia de cara a la nota final ni nada que se le pueda parecer. Pero que es importante que lo hagáis en este momento. ¿Eh? Son una serie, una serie de preguntas muy sencillitas que espero que hagáis adecuadamente. Si no bueno, no pues pasa nada, tampoco. ¿De Muchas gracias.